Uy, los cabros están enojados Es que voy atrasado wey. Me quedan 10 minutos para llegar todavía wey. ¿Por qué se nos falta tanto? Wey? Una cosa poca Cuesta hermanito, todo bien. Cuesta el guacho, todo bien. Bueno, bueno. Hola. Pelado. Ricardo. Hola, eh, hola, ¿cómo hola ah? amigo. ¿Cómo estás, hermano? Pelado. Uy, papito. ¿Cómo estás, hermanito? ¿Qué bien. Bueno, bien? Me ¿Cómo te, te ves? <risa> bueno, bueno? ¿No? Hermano, pero ¿No te que... A la tía, ¿Sí? Oh. sí, no, no, Sí, no, Los cagaron la pasada, weón. Cachas hicieron un hoyo para que no pasen los culeados, puta la weá, weón. ¡Ah, la puta madre Es muy voy el Es muy rica la moto, culiá, <risa> Es otra weá, hermano. Sí, sí. es, es que. Me pegajoso, es, que una, es, una, es distinto manejar la CBR weón. Es otra weá, la de de de rica. Sí. otra weá manejar la moto, weón. O sea, es distinto. Tu moto que como 20 kilos, hermano, y a andar más sí, No, pero es sí, que, es que mejor, no, es, es, no, es, no es potencia, weón. Sensación de manejo, no sé sensación de manejo salida ¿Sí? fuerza bueno, la, la salida de abajo la que me gustó no, la cilindros, cilindros, la es la encuentro estabilidad la salida de abajo me gustó bueno porque venía en tercera vení que la típica en la en el, cat, en el taco ¿Mm? vais frenando y acelerando pues wey, o de repente vais con el puro jugando con el puro acelerador entonces esa sensación esa esa jugada que así tú esa weá me gustó weón no wey, para el pico voy voy extasiado hasta ahora le saqué 185, weón. ¿Patito es mi récord? Aquí estoy más flaco. <risa> Están todos mis nuevos bikers. Espero que estén muy bien. Espero que estén en la raja. Yo estoy súper, súper, súper bien. Y la verdad es que hoy les traigo un nuevo video. Estamos hablando de la Yamaha R3. ¿Y por qué estoy haciendo este video? En Instagram hice una historia en la cual les coloqué una pequeña batalla que era entre la Kawasaki 300 y la Yamaha R3. Bueno, en este caso hoy ganó la Yamaha R3. Y próximamente se viene el video de la Kawasaki 300. Y es con lo que vamos a comenzar el día de hoy. Hay muchas cosas de las que quiero hablar sobre ella, pero les recuerdo que esto no es un review donde vamos a hablar de las especificaciones, mecánicas, es más o menos una experiencia propia que les puede servir a usted Y esta es como mi experiencia que logré adquirir arriba de la moto, la cual estuvo a punto de hacerme cambiar de opinión y cambiarme de una R3, o sea, y cambiarme. Y cambiarme de la CBR a la R3. Así de brígida fue mi experiencia. Para comenzar, una de las primeras cosas que me llamó mucho, mucho, mucho, mucho la atención. Fue el tema de lo rápido que la moto alcanza los 180 km por hora. Iba por acceso sur y le di gas a fondo. Y lo rápido que fui pasando marcha y lo rápido que llegué a esa velocidad me sorprendió. Alcancé a sacarle 186 km por hora, pero he visto videos y he conversado con gente que también tiene la moto y han alcanzado aproximadamente los 190. Pero yo creo que así, a grosso modo, sin nada de ayuda, si la calle no va en bajada, sin viento a favor, la moto fácil, alcanza los 182 km por hora sin ningún tipo de inconveniente. Ya si le agregamos el factor viento a favor, eh, la calle en bajada y todo eso, la moto alcanzaría lo que se ve fácilmente los 190 km por hora Y tal vez, tal vez un poco más, pero no lo sé, tendría que experimentarlo como para poder decirle si sí, eso es lo que alcanza Pero más o menos por ahí va no, Acá en, en el aspecto de la suspensión eh, la encontré bastante bien en la parte delantera de la moto, encontré que la suspensión delantera era bastante buena eh, que absorbía bien los baches, pasaba bien los lomos de toro, pero no así la suspensión trasera quiero hacer un pequeño paréntesis que esta moto estaba de fábrica, no había ningún tipo de manipulación ni de regulación y además estaba totalmente nueva tenía 1300 kilómetros si mal no recuerdo entonces la moto estaba literalmente nueva como que me dio esa sensación de dureza que no absorbía bien pero no así la delantera la cual la encontré pero excelente nada nada nada que decir con la suspensión delantera la misma sensación me dio con lo que son los frenos de la moto eh, al momento de frenar brusco o no, o no brusco, digamos más agresivamente eh, Sentí que el freno delantero frenaba bastante bien Haciendo una pequeña comparación con lo que es la R15 por ejemplo Los frenos delanteros y traseros eran bastante malos No me gustaron para nada los frenos de la R15 eh, Pueden ver el video acá La R3 arreglaron bastante eso El freno delantero lo encontré bastante bueno No así el freno trasero, en serio encontré que el freno trasero estaba bastante largo que había que presionar mucho mucho y hacer mucha fuerza con el pie mi forma de frenado eh, en lo personal es que siempre ocupo el freno delantero yo casi no ocupo el freno trasero que es algo que se me enseñó en los cursos de manejo también les dejo acá el enlace directo al curso de manejo en el, en el que asistí eh, entonces se me enseñó eso eh, a frenar solo con el freno delantero y me ha ido bastante bien. No ocupo mucho el freno trasero y sentí que ahora cuando lo intenté ocupar, no me frenaba la moto. Para que tu experiencia manejando una motocicleta termine siendo una experiencia grata y armoniosa, siempre uno termina viendo lo que son las vibraciones. Eh, recordemos que este es un motor eh, bicilíndrico, por lo cual sus vibraciones son más eh, tenues o menos perceptivas que la de un monocilíndrico. O sea, acá tengo la perfecta comparación, digamos, porque yo manejo un monocilíndrico que es la CBR 300 y manejé la R3 que es bicilíndrica y la verdad es que la diferencia de vibración es bastante. Casi las vibraciones son imperceptibles bueno. a ese nivel. Hay que recordar sí que la moto estaba nueva. Con el tiempo las cosas van cambiando y van obteniendo un poco más de vibraciones por el uso. Si tú tienes una R3 y tu moto vibra un poco más, no te asustes La moto estaba nueva, entonces cuando uno tiene una moto nueva es como que Es como súper difícil sentir como esa diferencia Pero en este caso se sintió demasiado, demasiado la diferencia en el tema de vibraciones Las vibraciones fueron muy, muy, muy muy bajas Lo cual me hizo tener una experiencia bastante grata, ¿cachai? De verdad que fue un gustito manejar esta moto la posición de manejo no es muy diferente a la de la CBR. La verdad es que es bastante, es bastante tranquila, poco agresiva eh, Es bastante, digamos, llevadera Ya que manejándola estas, estas dos horas no se me cansaron las muñecas No se me cansó la espalda no tuve ningún tipo de inconveniente con la moto y la posición fue bastante agradable para manejar distancias largas, que fueron aproximadamente unos 100 kilómetros, podría ser, un poquito más. La, la posición de la Yamaha R15 como que te obliga a tomar una posición más racing y de verdad que me, en, en ese punto a mí se me cansaron bastante las muñecas. Esto no, así, esto no lo sentí en la Yamaha R3, fue como, de hecho yo pensé que iba a ser una posición más agresiva incluso que la de la R15, o más racing, que, que es como se le, se le podría decir. Eh, al momento en que yo tomé una posición más compacta, que fue como para hacer un poco más aerodinámica la moto y poder tomar la velocidad final de ella, eh, sentí que iba, como bien dije recién, como compacto, iba como iba como súper apretado, me sentía como, no sé, fue una sensación algo rara, de verdad que me sentía como compacto dentro de la moto y me sentí totalmente cómodo en esa posición. No fue lo mismo que sentí con la R15, no es lo mismo que siento con la CBR, no fue lo mismo que sentí con la TNT 300, de verdad que fue una sensación bastante interesante sentir eso de que uno es como parte de la moto y no forzada que era lo que me pasaba con la r15 espero se entienda esa sensación que yo sentía que la, la moto me obligaba a tomar una posición y no yo tomar la posición que me acomode para ¿cachai? entonces como que esa sensación vaya de verdad que a mí en lo personal recordemos que estas son opiniones personales eh, me gustó bastante esta moto por libro pesa 166 kilos y la CBR pesa 162 kilos ¿Qué sucede? Que la CBR, su sensación de manejo Es más pesada Que la sensación de manejo que me dio la R3 Ahí aquí hay una pequeña Como contradicción de sensación <risa> No sé si eso existe, Si ese concepto como que existe, Pero eh, tal vez me lo acabo de inventar En serio, cuando yo me subí a la R3 Sentí que la moto era demasiado liviana Cuando yo volví a la CBR de nuevo, sentí un peso mucho más eh, agresivo y, y de verdad que se sintió. No sé si esta diferencia de sensaciones sea por la distribución de peso que tenga la moto. Yo creo que por ahí podría ser, pero en serio que fue una sensación bastante rara, por decirlo de alguna manera. Bueno, al momento de entrar en en las curvas, eh, la verdad es que me dio una sensación de miedo. Tú dirás, pero pelado, ¿por qué te dio miedo tomar curvas? Y ch, toda esa shit. El tema está que cuando tomé la R3, su sensación de livianez... Esa palabra no me Su sensación de ligereza era demasiado. De hecho, me daba miedo tumbar la moto. Con eso les digo todo. No era la primera vez que me subía, pero sí que la manejaba como a ese nivel. ¿sí? Porque tomar una moto y dar un par de vueltas, eso no te da una sensación muy completa sobre la moto. Mi sensación fue esa, me daba miedo tomar curvas, me daba miedo tumbar la moto, me daba miedo sacar el cuerpo de la moto. Sentía que me iba a caer, a esa sensación y a ese nivel eh, me sentí. Eh, no sé si sea algo malo. Pero por lo menos a mí me dio esa sensación. La visión de los retrovisores la encontré un poco cerrada. Sentía que me veía más yo que los vehículos. Ya dando una opinión aún más personal sobre la moto, les debo comentar, y de hecho se lo comenté a los mismos Snoop que me acompañaron ese día a hacer el test drive. Eh, bueno. La sensación que me dio la motocicleta fue bastante rica, fue bastante enriquecedora. Me gustó mucho la Yamaha R3, debo decir que sí. Esa sensación de que es muy liviana, probablemente sea porque vengo de la CBR, pero después con el tiempo te acostumbras y a lo mejor con el tiempo ya te, va a dar cuen te das cuenta que aunque se sienta liviana no te va a sacar de la moto y todo eso ayer. Estuve a punto de... De tomar fotos de la CBR y venderla <ríe> a ese nivel. Luego, cuando volví a la CBR, eh, me subí y sentí que no, no me cambiaría de moto. Eh, me gusta mi CBR. Pero si me preguntan, si tuviera el dinero, sí, sí me compraría una RT. <ríe> bueno, chicos, vamos dejando el video hasta acá. Eh, espero que les haya gustado estas primeras impresiones eh, de mí manejando la Yamaha R3. Si hay algo que se me escapó, si hay algo que... o si tienen alguna mala experiencia con la moto, eh, podrían dejarlo abajo en los comentarios, ya que la gente que ve este tipo de videos también se fija en los comentarios que van abajo, porque están buscando información sobre la moto, porque se la quieren comprar, porque quieren ver los pros, los contras. A mí me gustaría darles más contras también para que vayan sabiendo de ella, pero la verdad es que conozco muy pocos y yo creo que alguien ya con la experiencia de la moto, alguien que ya haya, que tenga muchos kilómetros arriba de ella, que haya tenido fallas con ella, que haya, se haya caído con ella, yo creo que esa, esa experiencia no se la puedo dar yo, ya que este es como un pequeño test drive se podría decir y le estoy hablando de manera personal. Así que eso pues chicos, recuerden que pueden seguirme en Facebook, recuerden que pueden subirme en Facebook e Instagram como Pelado eh, Ahí subo videos como por ejemplo... El video en el que casi me atropella un camión de basura. Oh shit, ahí en Instagram está ese video, así que si quieres ir a verlo, eh, anda al Instagram, sígueme y recuerda que también me puedes seguir en Facebook como Pelado pronto se viene el test drive igual de la kawasaki ninja 300 así que espero no se lo pierdan y posteriormente a esta ya saga de las 300 si se fijan he hecho una saga de las 300 posteriormente a esta saga eh, se viene un video con todas las 300 voy a juntar todas las 300 en un puro lado vamos a hacer algo entretenido así que eso no se lo pueden perder y para no perderse lo que tienen que hacer suscribirse y darle a la campanita, así que eso pues chicos, nos vemos muy muy muy pronto, espero les haya gustado este video, si no les gustó, dejen el dislike, si les gustó, denle like, y si quieren dejar un comentario, no lo duden, déjenlo abajo, yo los leo todos y los respondo también, así que eso chicos, nos vemos muy muy pronto, los quiero mis new bikers, nos vemos, chao chao chao.